Casa 11 en los 12 signos. Entonces, casa 11 en Aries, son personas, si tienen casa 11 en Aries, son personas sociables, impetuosas y muy activos. En cambio, si tienen casa 11 en Tauro, son posesivos, son fieles y son materialistas. Si la casa 11 está en Géminis, son intelectuales, son dispersos, son mentales. Si tienen casa 11 en Cáncer, son protectores, son sensibles, son amorosos. Si tienen casa 11 en Leo, son creativos, son orgullosos y son líderes. Si tienen casa 11 en Virgo, son perfeccionistas, son serviciales, son ordenados. Si tienen casa 11 en Libra, son sociables, son afectivos, son agradables. Si tiene casa 11 en escorpio, son sexuales, son misteriosos y son pasionales. Si tienen casa 11 en sagitario, son optimistas, cordiales, aventureros. Si tienen casa 11 en capricornio, son solitarios, selectivos, muy maduros. Si tienen casa 11 en acuario, son revolucionarios, liberales, altruistas... Y si tienen casa 11 en Pisces, son sensibles, afectivos y benevolentes. Bueno, con esto llegamos a la casa 11 en los 12 signos. Mañana vamos a hacer la clase 180, que es la casa 12 en los 12 signos. Y con eso ya tenemos para combinar. Casa 11 en signo y planeta en signo mañana les voy a dejar una tarea porque vamos a hacer un, un alto en, en estas grabaciones desde mañana viernes 8 de julio hasta el lunes 1 de agosto y van a tener todo ese tiempo para hacer una tarea eh, pero mañana les voy a hablar de eso. Luego, el, el lunes primero de agosto, retomamos estos videos short, como siempre. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. Chao.